Estamos con Vanessa. Compañera, ¿vos no cobraste tampoco? No, no cobré. Soy Vanessa Baigorria, trabajo en la escuela número 74 de Gatica y Sarmiento y todavía no percibo mis saberes. Hay una, una irregularidad con respecto a mi legajo, mi número de empleado. Así y que no se resuelve y se dice que no cobra. No se está resolviendo, así que por eso estoy hoy acá. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.